de pensamiento, palabra, palabra, obra y omisión. Por, por mi culpa, culpa, por mi culpa, por, por mi gran culpa. culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios,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 Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, Azarías se detuvo a orar y abriendo los labios en medio del fuego dijo, «Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no aparte de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado» a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el pueblo más pequeño de todos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrenda, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contricto y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora, te perseguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, recuerda tu misericordia. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, recuerda tu misericordia, Señor, recuerda tu misericordia. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Hasta siete veces. Jesús le contesta, No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía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 Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres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 no es un sentimiento el perdón es un acto de la voluntad o sea yo tengo que esforzarme para perdonar, si quiero ser perdonado por Dios, yo tengo que esforzarme por perdonar miren que el mismo Evangelio que hoy hemos considerado concluye diciendo esta frase tan sabia dice lo mismo hará con vosotros mi Padre del Cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Si nosotros no perdonamos de corazón al hermano, a aquel que nos ha ofendido, no podemos aspirar a ser perdonados por Dios. Al contrario, si perdonamos, podemos nosotros aspirar a ser perdonados por Dios. Cuando San Ambrosio eh, explica en los días de la creación, ese séptimo día en el cual todos bien sabemos Dios descansó ¿Por qué? se pregunta San Ambrosio ¿Por qué se dice que Dios descansó? Bueno porque ya en ese día ya había creado al hombre Y por tanto Dios ya podía perdonar Y Dios descansa perdonando En qué maravilla qué maravilla la que es el perdón y cómo hacer uno para perdonar por mucho que haga uno toda la fuerza con toda su voluntad si no recibe de Dios la capacidad para perdonar uno no es capaz de perdonar por eso no se resuelve simple y llanamente en el plano humano sino que debemos de acudir a Dios para pedirle la gracia de nosotros perdonar y dónde voy a conseguir yo de Dios esa gracia, esa capacidad de perdonar, bueno tenemos el sacramento por excelencia en el que nuestro Señor nos da esa capacidad el sacramento del perdón y durante la cuaresma ustedes saben así como eh, recibimos gracias especiales de conversión, pues recibimos gracias muy especiales también para acercarnos al sacramento del perdón y de la misericordia solamente quien ha experimentado el perdón de Dios es capaz de poder perdonar por eso es tan importante nosotros si queremos perdonar pues pedirle perdón a Dios todos nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios porque todos nosotros somos pecadores es la esencia del hombre después del pecado original somos pecadores y tenemos que acudir a Él para pedir perdón ahí Él no solamente que nos perdona sino que nos sana el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación Es un sacramento en el cual nuestro Señor actúa como el divino médico Y Él por tanto sana nuestras almas Pero tenemos que acercarnos a Él Nosotros no podemos pensar que a distancia o fríamente vamos a recibir eso No. Él está dispuesto a perdonarnos Incluso ustedes saben que la confesión es un verdadero juicio es un verdadero tribunal en el cual hay un acusado, solamente que el acusado ya entra en ese juicio, en ese tribunal, sabiendo de antemano que va a ser perdonado, ¡qué misericordia de Dios! Y eso mismo nosotros tenemos que pues, aplicarlo en nuestra vida diaria, con los otros, en la convivencia del día a día, tenemos nosotros que esforzarnos por perdonar, Padre, pero es que usted no sabe lo que me han hecho a mí Lo que me hicieron a mí, esto es imperdonable No, porque no hay ningún pecado tan grande que Dios no pueda perdonar Y Él es el ejemplo y el modelo para nosotros Aunque sea algo muy doloroso Aunque sea algo que nos hiera profundamente Ahí tenemos un gran instrumento que Dios nos da para purificarnos ¿Cuál es? El perdón Así que vamos a continuar esta Eucaristía pidiéndole a Dios esa gracia, sabiendo que nosotros no somos perfectos y no vamos a encontrar en otra persona la perfecta eh, persona, no vamos a encontrar la esposa perfecta, no vamos a encontrar el esposo perfecto, los hijos perfectos, madre perfecta, fuera de la Sagrada Familia, no se encuentra. Pero este, esta liturgia nos está invitando a perdonar de todo corazón. Así que vamos a pedirle, ya que estamos en la novena a San José, que por intermedio de San José, nuestro Señor nos conceda el don y la gracia del perdón. Ave María Purísima. Sin pecados, once días. Oremos al Padre en el nombre de Cristo que nos exhorta a perdonar sin límites. Contestaremos todos, haz brillar tus rostros sobre nosotros. Haz brillar tus rostros sobre nosotros. Para que la iglesia, alimentada por Cristo, pan de vida, sea signo del amor de Dios que ama y perdona siempre, oremos haz brillar tu rostro sobre nosotros. Para que se acaben las injusticias, las discriminaciones y todo tipo de violencia o persecución, oremos. Haz brillar tu rostro sobre nosotros. Para que cuantos sufren a causa de la enfermedad, de la pérdida de las personas queridas, del hambre o el exilio, descubran que Cristo sufriente está con ellos para aliviarlos y darles luego su recompensa eterna, oremos. Haz brillar tu rostro sobre nosotros. Para que todos los pueblos del mundo del tercer milenio progresen en lo temporal y en el conocimiento de la palabra de Dios, oremos. Haz brillar tu rostro sobre nosotros. Para que alimentados en la mesa del Señor, nos acerquemos cada vez más a Él, que es fiel a su alianza y nos salva. Haz, Haz brillar su rostro sobre nosotros. Dios Padre nuestro, escúchanos. Queremos tener compasión con los demás, como Tú la tienes con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor.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 para en nuestro bien nombre, y el de toda su, su santa iglesia concédenos Señor que este sacrificio de salvación purifique nuestros pecados y atraiga sobre nosotros la ayuda de tu poder por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios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 porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, Cristi y Señor, bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús.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 Creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte.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 Confórtame. Oh, mi buen Jesús. Óyeme. Dentro de tus llagas. Escóndeme. No permitas. Que me aparte de ti. Del enemigo malo. Defiéndeme. A la hora de mi muerte. Llámame. Mándame llame, ir a ti. Para, para que comenzar, con tu santo se alabe. Por, por los siglos, siglos de, los de los siglos. siglos. Amén. Oremos. la participación en este santo sacramento nos vivifique Señor expíe nuestros pecados y nos otorgue tu protección por Jesucristo nuestro Señor Amén. continuamos nuestra novena al gran patriarca San José oh glorioso patriarca San José que viviste con tanta humildad y diste prueba de tan gran silencio que ni una sola palabra conserva el Evangelio de ti, enseñándonos a vivir en la oscuridad y a no buscar que se hable de nosotros, antes que sea nuestra única gloria el servir a la Virgen, esposa tuya y nuestra Madre, y a Jesucristo nuestro Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,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 Oh mm -hmm.